¡Hola! ¿Cómo estás? Como siempre, para mí es un gran gusto saludarte. En este video te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla de Google Chrome. Para ello, debes dirigirte a la esquina superior derecha de Google Chrome y seleccionar la barrita vertical de tres puntitos. Luego seleccionas Configuración. En la parte izquierda seleccionas Aspecto. Y eliges la primera opción Tema. Luego se te van a mostrar todos los temas disponibles en la tienda web de Chrome. Estos temas están ordenados, están ordenados. por ejemplo, en el primero tienes temas de artistas. Tienes temas publicados por Chrome. Temas negros y oscuros. Explora el espacio. Lugares encantadores. Estos temas son unos temas muy bonitos. Tienes un toque de color. En plena naturaleza. Para los amantes de los vehículos sobre ruedas. Tienes algo azul. Y este tema, ice o hielo en español, me recuerda un tema... O un fondo de pantalla del celular samsung j7 tienes añade un toque de luz deja que chrome florezca Megalópolis en fin tienes bastantes temas interesantes tienes h2o fascinante para amantes de los animales, hay fondos de pantalla, ahí de animales. Escapada a la montaña. La galería de arte. En fin, bastantes temas para elegir. Vamos a la playa. Para los amantes del deporte, aquí está el rincón del deporte, Espacio, espacios verdes abiertos y más recomendaciones donde hay bastantes fondos de pantallas que tú puedes elegir para ponerlo en el fondo de pantallas de Google Chrome. No. Ahora lo que vamos a hacer es elegir un tema o fondo de pantalla para cambiar el que actualmente tenemos y para que puedas ver cómo es que se cambia. Entonces ahorita vamos a buscar uno para cambiar el fondo de pantalla tradicional de Google Chrome. Ah, como puedes observar, en más recomendaciones hay bastantes fondos de pantalla. Vamos a elegir este, Summer Fields, en español Summer Fields significa Campos de Verano, entonces seleccionas el fondo de pantalla o tema que deseas poner y le das en este botón azul añadir a Chrome luego te lo descarga ahí está descargándolo ya en información adicional puedes ver el tamaño de este tema dice que pesa 9.79 Mbps ahí ya lo descargó y me manda la notificación el tema Summerfields se ha instalado ahí lo pueden deshacer ahora lo que vamos a hacer es ver cómo quedó el fondo de pantalla entonces vamos a cerrar estas pestañas ahí está el tema o el fondo de pantalla ahora bien si ustedes quieren quitar este fondo de pantalla, ahí tienen que hacer el mismo procedimiento. Tienen que seleccionar más opciones, que es esta barrita vertical de tres puntitos. Luego eligen configuración, seleccionan aspecto y ahí va a estar, va a estar la opción para restaurar el, el fondo de pantalla. Eh, el fondo de pantalla de google chrome si te gustó este vídeo dale like compártelo y su suscríbete a mi canal si deseas que haga otro vídeo sobre cómo cambiar el fondo de pantalla de otro tipo de navegador escríbemelo en los comentarios antes de irme quiero dar un saludo a toda mi gente linda de México, Nicaragua, Colombia y del país de donde tú estás viendo este video. Muchas gracias por haber visto este video y hasta pronto.